Eh, Pauli Estruvia, estamos ubicados en 25 bueno. de Mayo y a Meguino, ¿no? una de las esquinas más tradicionales de nuestra ciudad que eh, la han decorado, no artísticamente han querido eh, mostrar algo, no si estaríamos en Buenos Aires ya con eh, lo que se ha dibujado bueno, sería todo un suceso, no eh, con las vásticas que, ah, que estamos mirando ahí estamos observando pero me voy al móvil Simón, adelante poda, te escuchamos Sí, señor. Han hecho de las suyas los chicos y justamente me vine hasta aquí, hasta la esquina que vos mencionabas, hasta la vinería La Carreta, lo vamos a mencionar para que la gente se ubique en el espacio donde estamos ubicados justamente. sí. Y esto se debe, no a una noticia linda, porque la realidad es que los comercios tratan de mantener una impronta y esto que se viene sucediendo, no solamente en este negocio, eh, ya molesta. Por eso me vine a hablar con, con vos, con Roberto para que él nos cuente cuándo fue, qué es lo que sucedió si tenés idea de quién fue, si hay cámaras de seguridad que puedan mostrar quién ha sido buenos días. Hola, cómo andás eh, no, quién fue no se sabe esperemos poder saberlo algún día porque hay tantas pintadas tanta mano alzada que el dibujo que parece ser el mismo autor o autores que tienen la misma caligrafía eh, pero no sabemos absolutamente nada, cámaras en este sector no hay y bueno, la única cámara que hay es en la esquina de la municipalidad, que estamos a 100 metros, eh, donde también frente a la municipalidad, en la plaza, fue, eh, una obra sí. que hicieron sobre el LGTB fue dañada también, eh, pero de una manera atroz. Y eh, bueno, acá en esta esquina ah, siempre ya veníamos teniendo pintadas de distintos tipos. que eh, Primero una cosa... De un solo otra. lado, de lo que siempre es sobre lo, calle Siempre meguino. lo que era calle meguino Venite, siempre porque mientras charlamos lo estamos mostrando a través de señales día por día. Eh, siempre lo que era calle no teníamos distintas inscripciones, eh, cosas, bueno, muchas veces he borrado porque están escritos uh -huh. con fibrón, entonces, bueno, me ponía con un trapo y alcohol a poder borrar porque era indeleble, entonces se borraba. Y bueno, lo que colmó el vaso, eh, la gota que colmó fue una esvástica puesta en la pared, que eh, esa no, no me la esperaba, la uh -huh. verdad. Sí, la verdad que sí. sí. Justamente cuando yo miraba lo que vos reflejabas en las redes sociales, me llamó mucho la atención esto. El, el, el que lo hizo tendrá idea de lo que realmente significa ese símbolo, eh, lo que significó y lo que puede llegar a significar. Sabes hoy día? que me preguntaba justamente eso. Yo iba y eh, le decía a Gustavo, lo charlábamos hoy a la mañana. Le digo, tendrán idea de qué es lo que están pintando, de cuáles son las pintadas y del dolor que ha causado todo esto, porque francamente me cuesta creer que si conocen un poquitito de la historia, y de lo que significa. Lo que ha dañado, eh, me cuesta creer que hagan este tipo de pintadas en la ciudad, que tengamos eh, chicos, jóvenes, personas, quien lo haya hecho en realidad. Y también, ¿sabes qué es lo que me cuesta ahora creer que en pleno centro de la ciudad no haya una cámara que pueda identificar? Por el, el momento no. En este lugar. sector no tenemos absolutamente nada. Es más, hasta la planta tuvo la suerte de ligar a aerosol, porque uh -huh. se ve que probaron ahí para poder hacer los trazos. Pero eh, Y siempre fue sobre la calle Meguino, Y cuando venía caminando el jueves. Eh, el juego, porque esto, esto, se, pasó, el miércoles, esto se dio el miércoles a la noche en la tarde, a la noche, durante el día se dio esas, esas pintadas veo que en otro lugar acá en, en Caballeros Seguros también uh -huh. tenía pintado en las puertas, bueno ya me lo imaginé seguro alguna tengo y me habían pintado acá también sobre 25 de mayo que nunca habían pasado eso y bueno, y después cuando giro y miro el otro alrededor veo que están eso y están todos los otros símbolos ahí y ya está, ya me colmó. <ríe> Todo tiene sin un límite. sin duda Y bueno, eh, lo etiqueté, saqué fotos, hice videos, lo puse en los medios, todos se dieron eco. Se dieron ¿Hiciste una denuncia policial al respecto? Eh, se hizo una denuncia en el centro territorial municipal. Ajá. Sí. Ahí fui atendido. Eh, eh, y le he mandado también la, las, mismas, las mismas imágenes, el video se lo mandé a los concejales que están actuales, así que dijeron que iban a tomar cartas en el asunto. ¿Podemos, mientras charlamos, entonces vos me decís que en otros comercios más adelante hay, ¿podemos caminar hasta allá? Para eh, ver eh, o, el, o no podemos dejar No creo que Tenés, un, tenés un buen anfitrión sí, sí, ahí, sí, ahí adentro tenemos... Está el señor Roberto Cagliero justamente en, Dentro del negocio te va a cuidar todo eh, en, Ahí en la puerta De, de cabaleros seguros También hay otras eh, imágenes que están Puestas en, en, su, en Justamente en la entrada de ellos eh, uh -huh. ¿Pudiste ahí... conversar con no, ellos No, la al verdad respecto? que no, no, no pude no, La verdad que no no llegué a conversar ahí con ellos Bueno, la ya se ven y después de acá la municipalidad ya en la municipalidad ya es un desastre bueno ahí uh -huh. tenés las distintas opciones distintas pintadas claro. de los cuales ya nos hemos hecho eco también y, y hay por todos lados eh, si vos recorres lo que sí. es la plaza los bancos todas las cosas eh, tenés distintas distintas pintadas como se claro eso ya incluso aquí en Caballero eh, te cuento a vos, Gustavo, si no estás viendo al el vivo, ellos ya evidentemente también han tenido en otras oportunidades y los han pintado, los han arreglado. Claro, acá son... también. después bueno, ya fueron repintados por los, los mismos frentistas. Eh, y bueno, todo tiene un límite también. Eh, Sin no duda. No es cuestión de, de, de, sí, vamos, de poder... vamos volviendo. De poder... Eh, porque eh... ya hemos podido mostrar aquí eh, eh, que en todos los negocios se viene dando y que evidentemente... Eh, ¿Tienes alguna? Porque me imagino que antes de hacer el descargo y... En el momento de enojo y demás, ¿has preguntado al resto si alguien vio algo? Eh, preguntamos acá al lado, preguntamos en distintos lugares, pero no, no, no es, porque no sé, nadie vio nada. Eh, eh. Mira, acá tenemos, esta es la acabamos claro. de descubrir ahora. También, en la vereda también, <risa> la vereda. sí, sin duda. Es otro lienzo. No pintar. se privaron de ningún lugar. No, no, para nada. Eh, y así estamos. Eh, es, es la mugre que se, tenemos como la mugre que tenemos que vivir hoy hoy día. Y acá es un negocio donde estamos todos los días trabajando, venimos a la mañana, de mañana, de tarde, de noche a trabajar y, y llegar. Y tener el negocio así sucio eh, de ese lado es un desastre. Y uno tiene pensado otra vez pintar, pero... ¿qué? Con el miedo de que vuelva a suceder. Seguramente vuelve a suceder. ¿Alguna autoridad se comunicó con vos? ¿Alguien te ofreció ayuda como para justamente poder... Eh, eh, pintar de nuevo o para no, decirte, no, bueno, veamos cómo descubrimos no, quiénes ya, son. Eso ya es algo, pedir algo imposible. Eh, las autoridades no nos han hecho eco de nada. Es más, llamó, llamé a la Guardia Urbana y el número da de reparación. Después, bueno, por intermedio de la concejala corporato me pasa el número nuevo, uh -huh. eh, que no, eh, realmente no sé para qué número si, si no, no está figura, funcionando. Si no, no está funcionando. Pero... Eh, hay que tomar en algún momento, es, alguien tendrá que hacerse cargo de esto, porque ya es en toda la ciudad, no es un solo lugar. Sin duda, sin duda. Los vamos a seguir recorriendo y vamos a seguir recibiendo imágenes de aquellos que quieran enviarnos a Sunchales día por día, al WhatsApp nuestro que es el 1544-5346 para poder visibilizarlo. Y sobre todo para ver si alguien puede aportar algún dato, porque la realidad es que vamos a tener que trabajar en este tema porque los comerciantes... Además de todo el esfuerzo que se hace, tienen que también lidiar con este tipo de suceso. Sí, sí, en esta calle acá es siempre, siempre, siempre. Se da ahí. Todos los fines de semana tenemos algún regalo de algún estilo. Eh, y las, la suciedad que provocan. Yo a veces llego y tengo el cesto de basura vacío. vacío. Y como verás, hay papeles, botellas, excrementos. Todo. gente que orina en la puerta, eh, porque, eh, no sé, tienen la, qué sé yo, cruzate a la plaza, el árbol te lo va a agradecer, <risa> pero bueno, que tampoco, no, es la, no, es, la cuestión no tampoco, es la cuestión tampoco, pero eh, te orinan en la puerta, y esa, esa orín entra dentro del negocio, y después hay que limpiar, hay que, es un, poco infeccioso, va, digamos. Es una falta de respeto Es una falta de respeto, y hacia los que tenemos que venir a la curar a la mañana, temprano, eh, levantarnos todos los días y tener que siempre no sabes con qué te vas a. Yo vengo y no sé con qué voy a encontrar. Antes de abrir la puerta, miro siempre de un lado y del otro y después ahí veo. A ver, veo qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dedicas. Sí, Gustavo, decime. No, sí, simplemente para, para aportar algo. Uh -huh. este, primero que es llamativo, ¿no? Que nadie sí. aporte datos que nadie pueda ver, porque esto no lo ha hecho una sola persona, evidentemente. Y lo segundo es preguntarle, trasladarle a Roberto, si lo, lo hacen por el simple hecho de, de ser irresponsables, o en algún momento eh, él se ha cruzado con alguno de, de, de los chicos, estos que andan siempre melodeando por esa zona, digo, que se lo hagan en manera de desprecio, ¿no? este ¿Se entiende? Sí, la consulta, la consulta es si has podido charlar con alguno de los... Gustavo pregunta sobre todo con los chicos Que están allí generalmente Usando el internet libre que hay Si por ahí pudiste conversar con ellos si La verdad que desde ayer a hoy Desaparecieron las patinetas de este sector Bien, no están los chicos con las no patinetas Como, No sé, desaparecieron Siempre hay muchos que vienen acá al kiosco A buscar alguna golosina, lo que sea Pero no, no, no se cruzó ninguno, no Bien, cruzó segura, ninguno. Seguramente serán Algunos de esos chicos a los que podés preguntarles Porque ellos están todo el día ¿sí? Exacto Exacto, siempre uno trata de hacer una pequeña investigación interna, pero eh, no no hubo repercusiones eh, de estos chiquitos, no pasó ninguno. Bueno, Moni, Moni sí, la, decí, otra, me gustó. la otra pregunta, no, no, porque van surgiendo cosas aquí, yo te pido disculpas, habíamos quedado que, que no hacíamos el ida y vuelta, pero van surgiendo cosas aquí, preguntan eh, que quién le ha dicho a Roberto que no hay ninguna cámara, ningún domo, no hay ninguna cámara que pueda haber tomado, porque me ponen que... ¿Cómo? Es la pregunta, siendo una esquina tan importante de la ciudad claro. que no esté monitoreada, ¿no? Bueno, justamente es como yo iniciaba y le iniciaba las consultas a él. ¿Qué cámara pudo haber tomado? Y me dice Gustavo, eh, que ¿quién te dice que, que ¿quién te dijo, quién te contó? O ¿Cómo corroborás que no hay cámaras de seguridad? Por la esquina, que es, que es lo que yo te decía al principio, en realidad. Sí, claro, es llamativo ya, que no haya ninguna cámara de es seguridad. Que no hay, ya revisamos y no hay. No hay en ningún lado, ningún local. Nada tiene, no hay ningún local acá alrededor tiene cámaras. Antes teníamos una aquí en, el, en el lo que era el, claro. el domo que estaba allá arriba en la sede del, del Bar Unión, que después se trasladó a la municipalidad, que es la Cámara de Canal 4. Claro. Eh, pero la Cámara de esa hasta acá no llega. No, no llega, así que no no tenemos otra. Exacto. Yo también, vos sabés que me había quedado pensando en esta cámara que había <risa> claro. antes aquí, que es, la del, de, que es la de Meridiano, justamente. Uh -huh. Pero eh, bueno, vos me decís que se trasladó a la municipalidad. Entonces, eh, ¿sabés qué me resulta? Eh, por algún punto hasta lo siento como agradable A esto de que no haya cámaras Más allá de que hoy habría ayudado mucho sí. Porque resulta entonces que tampoco es una ciudad tan insegura Porque si no tendríamos en el centro de la ciudad una cámara una otra cámara pues sí. Pero acá en este sector no Acá no, en este momento no Bueno Gustavo, respondimos tus preguntas entonces Excelente Moni, excelente como siempre Más que todo bueno, son bárbaro. preguntas de, de nuestra gente sí. ¿no? Que se comunican Sí, por supuesto, son todas esas dudas que te surgen, sobre todo considerando que es una esquina donde transitan muchos chicos que van a distintas escuelas. Eso estaría bueno reverlo. Eh, yo te dejo, te dejo a vos que cierres el programa, te dejo con Sunchales día por día, te dejo con la Ronda Vida, con buena música, supongo que vas a terminar el viernes. Bueno y muchas gracias, eh, muchas gracias, nos quedamos un ratito con las imágenes desde el...